¡Suscríbete! Subí mi vida desde cero, lo que aprendí hoy en día, a ver por dónde comienzo La primera parte la voy a dividir en siete partes, aprendí a resistir y a autosuperarme Desde que tengo memoria de pequeño, era más que solo un pendejo Inocente recibiendo consejos, nací el 28 de mayo me puse Julián por su significado Tenía una alegría, mi abuela era la que me alegraba mis días especiales, éramos muy inseparables Me enseñó que todo tiene su color, que somos buenos en el interior Comienzo bonito estaba mal, era la única que me podía calmar, hasta que llegó un día y no volví a despertar, esa parte de mí sigue rota, Yo solo quiero volver al pasado, el día y el momento en el cual mi abuela estaba a mi lado por eso compongo un cosado, hoy es el día que no lo he superado fui creciendo, fui aprendiendo, tenía muchos amigos que no me llenaban tener mucho conocimiento era lo que a mí me ilusionaba, durante muchos años un drama lloraba, cuando lo superé llegó el amor de mi vida por primera vez, me dolió cuando te me concentré más en mi pasión, la música. Hasta que llegó una chica, sentí algo diferente. Ya llevamos cuatro meses, la mitad de mi pasado lo olvidé. Para hacerme más fuerte, ahora lucho por mejorar y crecer. Esta es mi despedida para el canal Game Me concentraré en hacer mi vida, vivir aparte. Mi objetivo en la vida, conseguir lo que quiero, tener una familia. Para poder así volver procesalmente a la, la música. música.